...buenas tardes, seguimos viendo y saludando a gente... ...aquí en la Feria Gran Canaria Accesible... ...ahora estamos con... ...Blanca Barroso... ...Blanca, cuéntanos, ¿de qué entidad vienes? Pues del Centro de Día Los Almendros... ...del Centro de Día Los Almendros... ...y a qué se dedican en el Centro de Día... ...pues en el Centro de Día Los Almendros... ...como bien dice el nombre, es de día... ...es decir, que solo estamos... ...de 9 a 6 de la tarde... ...y entonces ahí vienen las personas mayores... ...y lo que hacemos es... ...estimulación cognitiva bueno, por supuesto, atenderles en todo lo que necesitan los servicios de la vida diaria. Importantísimo promocionar la autonomía personal y luego procurar que el proceso de envejecimiento se retrase lo más que se pueda, o sea, que, que puedan estar, al estar activos y socializados, importantísimo, pues están mejor. ¿Y, ¿Y ustedes es la primera vez que participan en esta feria? No, participamos el año pasado, lo que el año pasado nos pusieron en el piso de abajo y este año hemos tenido muchísima suerte que estamos en la entrada muy ventilados. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la feria este año? <risa> muy bien, se nota que es la segunda edición, la gente está más preparada, se ve los stands con más vida, más... Bueno, y luego, pues por ejemplo, hay centros como Taliarte y El Pino que han traído a su gente, los han puesto a... ...a trabajar y es, está muy bien, parece que es una experiencia muy positiva. ¿Te animarías a una tercera sesión, a una tercera edición de, de Gran Canaria Accesible? Por supuesto, por supuesto, porque además el otro día que esto no ha salido en las jornadas... Eh, ...me comentaba el, el gerente de Infecar que Gran Canaria podría ser una promoción... ...muy buena de la isla, el plantearlo como destino accesible, es decir que los centros hoteleros, los centros turísticos, tuvieran una parte de centro de día. Entonces, todos esos mayores del norte de Europa, que si salen a la calle, pues tienen 20 bajo cero y se les congelan las orejas y la nariz, si pasan el invierno aquí en Gran Canaria y tuvieran ese servicio añadido de estimulación cognitiva, de prevención, de autonomía de la vida personal, para ellos que además tienen unos servicios sociales muy potentes que les cubrirían todo, pues eso sería una gran oportunidad tanto de empleo como de promoción de la isla. Estamos hablando, exacto, de empleo, promoción de la isla con una cuota de mercado nueva por descubrir, por, por trabajar. Por descubrir, por trabajar, tenemos una red sanitaria impresionante, una cultura occidental que en estas latitudes, pues sí, tienen el mismo clima, pues a lo mejor en Marrakech, sí, pero no la misma cultura. Entonces, una persona noruega, sueca, nor del norte de Alemania, aquí se siente a gusto, y no porque es Europa, ¿m? localizado en, en muy abajo, pero es Europa, y, y eso pienso que a mí me hubiera gustado que hubiera salido más en las jornadas, no ha podido ser, sé que el patronato de turismo lo ha cogido y pienso que no es una cosa de hoy para mañana, pero, pero muy interesante. Bueno, nos quedamos con esa idea, con esa propuesta de un turismo enfocado a la accesibilidad, a las personas mayores y, y ahí lo dejamos a ver si podemos seguir trabajándolo en la próxima edición.